periodista y presentador de televisión Pavel Selin lleva desde su época de estudiante soñando con viajar a Bolivia la tierra natal de su amigo y compañero de curso en la Universidad de Boroñas, Ramiro Rivero maldito, me has emocionado solo un cuarto de siglo más tarde Pavel se decidió a viajar dale papá, vamos se puso la vacuna obligatoria contra la fibra amarilla y se fue rumbo a Bolivia uno de los países más enigmáticos del mundo La ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, se sitúa a una altitud de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar e incluso está registrada en el libro Guinness de los récords como la capital más alta del mundo. Una imagen así se podría ver a lo mejor en alguna estación de esquí, donde las cabinas del teleférico trasladan a los esquiadores a las pendientes nevadas. En La Paz nieva, como mucho, una vez al año. Pero aquí el teleférico no es ningún capricho sino una necesidad vital, un peculiar transporte municipal. Además, dicen que es el teleférico urbano más largo del mundo. Los residentes locales llaman a las tierras en torno a la capital, la pequeña Bolivia. Por la diversidad de paisajes, este territorio parece un país en miniatura. Dicen que el carácter de los locales tiene mucho que ver con la fantástica naturaleza que les rodea, igual de estratificado y contradictorio. El teleférico, que tanto gusta a los turistas, fue construido no para disfrutar de las vistas, sino para solucionar un grave problema de transporte. ¿Cuánta población tiene La Paz? Un millón, tal vez un millón doscientas mil. No sé la cifra exacta. Al ver todo esto, uno tiene la impresión de que son unos diez millones. Esta increíble concentración de casas casitas y rascacielos, parece un auténtico hormiguero, diría yo. Las tres días del teleférico urbano transportan a unos 100.000 pasajeros al día. Un billete cuesta 14 bolivianos, es decir, unos 2 dólares, y te permite dar una vuelta o más bien un vuelo por toda la ciudad y a la vez disfrutar de sus vertiginosas vistas. ¿Y si alguien se siente mal? Ah, ...sabes, hay una brigada especial de cholitas... ...que prestan los primeros auxilios... ...las cholitas son las indígenas... ...sí, son indígenas... ...y pueden prestar primeros auxilios... ...a menos que el turista se maree a causa del aire enrarecido... ...se sentirá fascinado por la preciosa arquitectura colonial española... ...el ambiente medieval se respira sobre todo... ...en la estrecha y empedrada calle Jaén en el mismo centro de la ciudad. ¿De qué periodo es esta calle? ¿De qué siglo? Siglo XV o XVI, más o menos. ¿Estaba así en aquel entonces? Sí, podemos ver cómo eran las casitas, Entiendo. cómo se vivía aquí en realidad. ¿Sabes qué te digo? Vivían bien. ¡Mira, qué balcón! Pero piensa que los indígenas no vivían aquí. Esas casas eran de los ricos. De los ricos. No es fácil ni mucho menos dar con la esencia del carácter nacional indígena y llegar a comprender su lado espiritual. Los científicos consideran las creencias de los bolivianos como un ejemplo de sincretismo religioso. Yo diría que es una mezcla extraordinaria de catolicismo y chamanismo. Por ejemplo, un típico boliviano suele asistir a la misa católica y a la vez creer en los tres mundos de la religión indígena, el superior, medio e inferior. Todos estos detalles me los explicó Claudia, una amable muchacha de una tienda donde encontré un colgante con la imagen de una rana. Para abordar a esto, uh -huh. para explicar esto, vamos a ir desde el principio. Son tres escaleras. Uh -huh. Alajpacha, acapacha, mancapacha. Cielo, tierra, inframundo. Dentro de estos espacios hay diferentes tipos de animales uh -huh. que juegan un rol importante, uh -huh. digamos. En la parte superior, digamos, como animales sagrados, uh -huh. cóndor, uh -huh. puma o gato andino, titi. ...serpiente que es catari uh -huh. y la llama. Después están con los animales que compartimos a diario... Uh -huh. ...los perros, los pollos, las gallinas... Uh -huh. ...eso está en el otro espacio. Dentro de este espacio de abajo... Pocín, ...hay Luis. otros animales. Yeah. Ese tipo de animales se llaman antahuayas. Por cierto, los jóvenes bolivianos... ...tampoco ven las tradiciones antiguas... ...como un anacronismo innecesario. ¿Y por qué no? Compras dulces para la Pachamama... ...y te metes a navegar por internet... Vas al carnaval a bailar danzas rituales y ya tienes buena suerte garantizada en los exámenes. En cuanto a mí, después de dos horas bajo el ardiente sol boliviano de alta montaña, ya no necesitaba ninguna máscara para participar en el carnaval. El carnaval es una parte inalienable de la cultura y la modernidad bolivianas. Tan solo en La Paz, el centro administrativo de Bolivia, se celebran tres grandes carnavales al año. Y en todo el país hay decenas y cientos de carnavales más pequeños. Tuvimos suerte de ver la llamada entrada universitaria, básicamente una actuación de estudiantes universitarios. Este año, el carnaval universitario reunió a casi 20.000 participantes. Aquí están representadas casi todas las regiones del país. Los estudiantes han venido a la capital para pasárselo bien y mostrar al público las danzas de su región. Al hablar con los ancianos y aprender los antiguos bailes, básicamente los están rescatando del olvido. Miren cómo se divierte la gente. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! De repente me doy cuenta de que en el Carnaval participan muchos extranjeros. La primera muchacha a la que me dirigí, que estaba totalmente convencido de que era boliviana, resultó ser de Canadá. <risa> ¿Tú estudias aquí? Estoy haciendo mi investigación, investigación. En antropología. ¿En antropología? ¿Esa sí, es tu estás? Por eso de tu... me junté con el grupo de, con el antropología, el grupo de antropología. antropología Sí, ¿Te es muy difícil bailar acá? Es muy difícil con la altura. ¿Con la altura? Debido a que yo estoy del nivel del mar y hace dos yeah. meses estoy acá. Palala, 3.700 metros es algo. Miren cómo hay que bailar los verdaderos bailes bolivianos. Hasta hacerse llagas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! aquí hay muchachas muy pero muy guapas por ejemplo la que está pasando ahora por la calle trataré de filmarla habla usted inglés no bien aquí está el traductor Pregúntale dónde estudia. ¿Dónde tú estudias? Dice, ¿qué carrera? Ah, derecho. ¿Qué, ¿Qué significa tu, tu vestimenta? Significa, este, el nombre se llama virtud Ajá. y es, acompaña al ángel en, en, en, en la guerra de Lucifer. Después Ramiro y yo decidimos hacer una visita protocolaria al organizador del carnaval el alcalde de La Paz, pero en vez de a un funcionario trajeado encontramos a un hombre apuesto y apasionado que se besaba y abrazaba con todo el mundo. ¿No le estorba mucho que la gente venga a molestarlo eh, a todo momento? <ríe> es, ah, es parte de... estamos acostumbrados. ¿Es su esposa? Dice? Eso de él, es mi esposa, ¿Es, es sí. Dice que ¿no? sí, es su esposa. esposa. ¿Y ella no es de La Paz? ¿Y ¿Y cuando, a, ¿De dónde se llama? De Santa Cruz. ¿A ¿Usted también fue estudiante? Claro. De, sí, pero en Santa, Cruz. Santa Cruz, reina del carnaval. ¿Ah? Así... Una reina de carnaval llegó a ser la primera dama de la capital boliviana. Una buena perspectiva también para la reina del carnaval de hoy. Creo que es hora de conocerla. Resultó ser una muchacha indígena vestida con el traje tradicional: sombrero bombín, un chal y una falda o pollera multicolor. Las muchachas que visten así en Bolivia se llaman cholitas. Me parece que es la cholita más guapa que he visto en mi vida. Dale, vamos, vamos. Buenos días, señorita. Así da gusto. Es estupendo darse versos con muchachas desconocidas. Me parece la mejor tradición de Bolivia. Tú la reina del carnaval de la entrada universitaria. Sí, la princesa. ¿Qué es lo que significa tu vestimenta? Presenta la chola antigua, en época del Chaco. Una mujer de pollera, pero de la época del Chaco. Dice de que le gusta mucho que haya una, una simbiosis, una mezcla entre lo que es la cultura boliviana y lo que significa una corona, que es cultura europea. Ah, pero sí es boliviano, la, la, la colonia que ha llegado, pero eso mismo es nuestros ancestrales. Las cholitas son un fenómeno singular de la vida boliviana. No son simplemente mujeres indígenas, sino que representan un modo de ser. No es así. Son como los samuráis de Japón o los vaqueros estadounidenses. Además, pueden ser verdaderas luchadoras. ¿Escuchan esos sonidos? En el mismo centro del Alto hay un lugar especial donde pelean las cholitas. Vamos a ver. Vamos a verlo. La lucha libre femenina goza de una popularidad extraordinaria en Bolivia. Cada semana, cientos de residentes y turistas vienen para ver cómo luchadoras en polleras indígenas literalmente vuelan por el cuadrilátero y con aparente brutalidad se machacan entre sí. ¿Y qué dice el público? Acaba con ella. Matala. Matala. ¡Mátala! Oye, la va a matar de verdad. Puede decir que las mujeres pelean mucho más duro que los hombres. La modalidad local de wrestling se llama lucha libre. Llegó a Bolivia de México y enseguida se hizo popular gracias a lo que la pelea tiene de artístico y acrobático. La altura y el peso de las luchadoras casi no influyen en el resultado del combate. Tampoco a la edad. Pueden tener 16 o 40 años. Lo que importa es la técnica. Bien hecho. Muy bien. Vamos. Bien. Por supuesto, aquí todo está decidido de antemano y las luchadoras saben cuál será el resultado de la pelea. Pero aún así, la lucha libre femenina es tremendamente popular, sobre todo entre los hombres que literalmente se vuelven locos viendo pelear a las cholitas. Yo mismo no pude quedarme quieto, me vestí de chamán y junto con otro chiflado salí al cuadrilátero para apoyar a una de estas exterminadoras con faldas. Ya está, ya está, no puedo más, me estoy mareando, no puedo, me falta aire. En fin, los chamanes son personas muy resistentes. Mientras daba vueltas como un trompo, me preguntaba, ¿para qué se arriesgan tanto estas mujeres? La lucha libre no es el mejor oficio para las mujeres, aunque se trate de una escenificación pedí a Ramiro que me presentara a una de las cholitas para averiguarlo en persona. La estrella de la lucha libre, Juanita, vive en el barrio residencial El Alto y educa a sus tres hijos junto con su marido. Su hija menor, Mary Jane, tan solo tiene un mes y medio. Resulta que su madre volvió al cuadrilátero poco más de un mes después de dar a luz. Increíble. Dice que no se puede concebir de que puede verla en el cuadrilátero, luchando y pegando. Ahora la vemos aquí con la bebé tan pequeñita. Sí, es un poco difícil, pero dejar nueve meses el cuadrilátero es un poco difícil. ¿Y por qué necesita...? Bueno, yo... Yo estoy muchos años en la lucha libre, ya casi 17 años. Uh -huh. Y es la lucha libre para mí se ha vuelto como una adicción uh -huh. y es difícil dejarlo. Uh -huh. Yo creo que eh, es por eso que me desespere tanto de volver al cuadrilátero que no esperé mucho que decida volver. Más que por una necesidad económica. No, en necesidad económica no, uh -huh. porque yo trabajo en, en artesanía y eso me da. Uh -huh. Lo que Juanita llama artesanía es una pequeña tienda en la que vende dulces caseros que se usan para rendir culto a la Pachamama. Produce sus dulces desde agosto hasta febrero. El resto del tiempo Juanita se dedica a entrenar, competir en el cuadrilátero e incluso participa en giras de lucha libre. El hecho de luchar, eh, ¿se gana dinero o muy poco, más o menos, ¿O cómo es? Bueno, aquí en Bolivia no ganamos mucho, pero sí, gracias a la lucha he ido a, a, al extranjero. He estado en Estados Unidos, he estado en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, en Ecuador. Y gracias a la lucha, es que me han conocido fuera y ahí se me han pagado bien. Las jóvenes indígenas se dedican a la lucha libre con la ilusión de ver el mundo y ganar un buen dinero. Además, buscan demostrar que no son peores que los hombres. Por cierto, el famoso sombrero bombín de las indígenas también es de hombre. Es una historia que tiene casi 100 años. En 1920, el conocido diseñador de sombreros italiano, Borsalino, trajo a Bolivia una enorme partida de bombines. Este señor trajo este sombrero y no les gustó a los hombres. Entonces, en esa época eh, les hicieron creer a las mujeres de acá eh, que ese sombrero daba fertilidad. Hasta hoy, los sombreros borsalinos se fabrican en Italia y se exportan a los Andes. El bombín es una prenda de vestir muy cara. Su precio alcanza unos 100 dólares. Para las mujeres indígenas es toda una fortuna, por eso lo cuidan como la niña de sus ojos. Al despedirme de la hospitalaria Cholita al lado de su casa, de repente me fijé en un ahorcado que colgaba de un poste de alumbrado público. Son muñecos de, de advertencia Ajá. para los ladrones eh, que están proliferando por la ciudad del Alto. ¿Y Gastoso, de pues, qué les advierten? Es una advertencia. Si ellos eh, les encuentran robando en esta zona, eh, los agarran. Es una justicia comunitaria.